nivel de los chicos este año y qué características distintas han encontrado con respecto a otras olimpiadas? Lo importante eh, es que nosotros vamos observando en el transcurso de las olimpiadas que mm, el nivel o sea la, la cantidad de notas que van consiguiendo a partir de sus evaluaciones va siendo cada vez un porcentaje mayor y también como diferencia eh, a las primeras olimpiadas no es producto de un solo colegio sino que eh, hay una hay un nivel bastante parejo en los diferentes colegios que se han presentado entonces eso nos alienta a seguir trabajando de la misma manera dentro de la facultad apoyándolo y también eh, solicitándoles a los profesores del nivel medio que nos ayuden en este tipo de actividades inclusive se desarrolló en la misma facultad en el momento de las olimpiadas una charla, taller con los docentes del nivel medio, que fue muy enriquecedora y que nos sirve para ir tratando de mejorar algunas cuestiones que de alguna manera eh, nosotros podemos llegar a este, resolverlas. ¿Y participan también estudiantes de eh, escuelas que tienen orientación humanística y no tanto de ciencias exactas? Sí, eh, llama la atención este tipo de cuestiones y ha sido producto de charlarlo con las autoridades de su colegio que no tienen ninguna preparación en, en su colegio a nivel secundario y se presentan este, con una ayuda fundamental, la ayuda que le damos... Eh, dentro de la facultad, en la preparación que se hace desde mayo en adelante con la articulación y como les comentamos de que esto es un elemento que les va a servir en el futuro porque van a hacer evaluaciones que con un cierto nivel, pero mayor a este, lo van a tener pero ya con esto son los elementos o conocimientos que ellos necesitan para ir incorporándose a nuestra facultad. Ahí estamos compartiendo cómo se veía la facultad el día de las olimpiadas y el ganador de dónde es, de qué escuela. ...de la ENET número 2, almirante Guillermo Brom. Este, ...no pudo venir esta oportunidad... ...pero es una de las escuelas que ha participado... ...en casi la mayoría de los eventos... ...y en esta oportunidad creo que es la primera oportunidad... ...que ocupa el primer lugar... Este, ...esto demuestra un poco la inquietud de cada una de las instituciones... ...y que se reparten un poco esta posibilidad de lograr el mérito... ...al primer lugar o segundo lugar o tercero. La segunda, que no es poco, es Débora... ¿Cómo se te ocurre participar de estas Olimpiadas en Ciencias Económicas? ¿Quiénes los impulsaron a poder hacerlo? Bueno, desde el año pasado en la escuela también la profe de Economía me había eh, dicho de las Olimpiadas y bueno, pero lo veía como lejano, no, no lo veía algo probable, pero eh, a partir de mayo empecé con la articulación en la facultad para la preparación para el ingreso y, bueno, fuimos desarrollando todos los temas y fuimos dando clase a clase y los profes de la articulación también nos, nos impulsaron a que participemos uh -huh. porque nos iba a terminar sirviendo después para, para rendir y para el año que viene en la facultad. ¿Y qué sentiste cuando viste el examen? Todo en blanco, <risa> que dependía todo de vos. Sí, no sé, o, o sea, me preparé bastante igual y no lo... No me pareció nada extraño porque los ejercicios también eran ejercicios similares a los que nosotros habitualmente hacíamos en, el, en la articulación, entonces mucho no más usted pero fueron ejercicios que nosotros ya estábamos acostumbrados a realizar y, y bueno, fue más o menos bastante tranquilo. Y cuando viste tu nombre en el segundo lugar, ¿qué pasó? No lo podía creer. No, sí, si ya con haber pasado a la segunda ronda ya estaba... Feliz, no lo imaginaba tampoco y, Llegar a un puesto alto ¿Y en tu casa qué te dijeron? No, estaban todos contentos Contentos, Vale sí. la pena ¿Y qué significado tiene para un estudiante secundario Poder aprovechar esta posibilidad de la articulación Que ofrece en este caso la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Se sienten un poquito más cerca de la facultad Ya cuando todavía están cursando el último año de la secundaria? Sí, sí, a sí. mí me sirvió mucho Porque no tenía idea de cómo era la facultad Ni nada por el estilo Y como que... La articulación te va ayudando a, a entrar en el ámbito de la facultad y conocerla. Aparte ya te vas habituando más al lugar. ¿Y cuál carrera vas a elegir de todas las que se dan en la facultad? El contador público. ¿Y hace mucho que lo decidiste? Yo hace bastante lo tengo decidido, uh -huh. ya hace un año o dos. ¿Y en tu escuela tienen orientación similar? Sí, sí, sí. orientación a economía y... Administración. Es una de las carreras tradicionales, la de contador público, pero además la facultad ofrece otras alternativas de, de formación. ¿Ustedes creen que existe un acercamiento a la comunidad diferente a partir de estas iniciativas y los chicos pueden también acercarse a la facultad con otra expectativa y también con otra tranquilidad? Sí, nosotros esto lo vimos a partir de estas actividades de articulación que hace mucho tiempo desarrollamos fundamentalmente desde el año 2002 en adelante y bueno observamos cómo eh, se iban acostumbrando se iban incorporando como de, de alguna manera servía para que ellos eh, en su elección eh, permitiera ser más rápido ser siempre una elección de una carrera universitaria significa un costo durante un determinado año, un costo para lo que es la familia, un costo para la universidad pública, y bueno, este tipo de cosas pretenden o tratan de eh, disminuir los costos que se puedan llegar a producir en el caso de la familia y en el caso mismo del Estado. por ¿y hubo algo difícil en el examen que te costó más? Eh, <risa> sí, no sé, o sea, más que nada la economía era más complicado en algunos puntos, pero... Después, por ejemplo, el segundo examen, porque eran dos exámenes de contabilidad y dos de economía. En el primer examen era más teórico y el segundo examen era todo práctico. Pero... ¿Y, ¿Y cuál te gustó más o cuál te costó más? No, depende. <risa> ¿Qué sé yo? Los, los dos, estamos bien estaban... para todos. Sí. Bueno, Carlos, nada mejor que la expresión utilizarla con ustedes. ¿Qué balance hacen ustedes de estas octavas olimpiadas? Eh, lo importante cabe destacar es el nivel que van este, consiguiendo diferentes escuelas, o sea no es producto de una sola escuela sino de diferentes escuelas con un promedio que está superando a lo que hemos logrado en olimpiadas anteriores y con un promedio cercano entre cada una de las escuelas. O sea que esto demuestra que eh, las escuelas eh, del nivel medio eh, han presentado mucha responsabilidad a través de sus profesores que nos ayudan a tratar de eh, difundir los conocimientos que nosotros consideramos que son necesarios para la facultad. ¿Quiere nombrar a alguien más? ¿Agradecer? ¿En? Eh, en, este, en este balance de, de las olimpiadas? No, no, eh, porque si comienzo a mencionar, a alguno me voy a olvidar de alguna escuela y eso este, en realidad no quisiera este, que se produzca porque tengo que sí agradecerle a las autoridades de los colegios de nivel medio, a los docentes de nivel medio que participan y a los cuales nosotros, eh, entendiendo que tenemos que darle también una devolución, se están preparando una serie de talleres con los profesores del nivel medio para tratar de que eh, exista algún tipo de capacitación de parte de la facultad que lógicamente eso se va a poder ver y poder observar después en el estudiante del nivel medio. Les agradecemos mucho que hayan venido hasta el programa, cerramos así este tema que habíamos planteado en entrevistas que son las Olimpiadas de Ciencias Económicas en su octava edición, esta posibilidad que tienen los alumnos secundarios de acceder a la facultad aun cuando todavía están en el nivel eh, medio para poder saber cómo se trabaja cómo se vive y cómo se examinan en una universidad y felicitar a los chicos que han obtenido cualquiera de los lugares pero que sí se han animado a participar y a los docentes que los impulsaron. Muchas gracias por gracias. haber venido. Gracias, gracias contador Carlos Retamar, muchísimas gracias contadora Alejandra Abría y a Luciana Gallico que es eh, estudiante del Instituto Edupro que ustedes lo vieron recién hace un ratito y a Débora Rodríguez que es quien ganó el segundo puesto en estas Olimpiadas, representante de la escuela Jaureche. Muchísimas gracias. gracias por haber venido y felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas Nos gracias. vamos a una pausa enseguida, volvemos.